Welcome, welcome, everyone. Bienvenidos a todos. Los invitamos a unirse a nuestros retiros en línea, en los que mes a mes estaremos profundizando en uno de los tantos temas de un curso de milagros. Las sesiones serán interactivas e irán acompañadas de música, películas y meditaciones para llevarnos a la experiencia a la que apunta el curso. Cada una de las sesiones será la respuesta a la oración de tu corazón. So you can all join in with estamos tan agradecidos que todos puedan unirse. We walk this road Caminamos este camino juntos. And we're here to and each other. Y estamos aquí para ser de soporte y nutrirnos los unos a los otros. Esperamos. So thank you. Así que muchas gracias. Wow. Yeah. Wow! Yeah. Wow. Yes. <laughs> It's a lot. <laughs> It's a lot. Yeah. I heard it. that. <laughs> <laughs>